Hola chicos, ¿sí ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a continuar con el capítulo 2 de Me Paso al Minecraft, ¿vale? Eh, nos habíamos quedado aquí, eh, vimos esa estructura y ahí hay una aldea. Eh, pues vamos para... voy a seguir para allá, ¿vale? Voy a seguir para allá porque no tenemos madera y es un poco complicado. A ver. Me podría acercar. Voy a robarles madera. Me la juego. ¿Están aquí ocupando espacio? ¿Eh? ¿Me están molestando? Voy a robarles madera. Psss. Voy a robarles madera. Voy a robarles madera. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No sé lo que es, pero... Yo me llevo la madera Y aquí no pasó nada <risa> Que vienen Que vienen Me han escuchado, me han escuchado, me han escuchado Me han escuchado Se escuchan Ya está, ya está, un poquito más, un poquito más Un poquito más, un poquito más Suficiente, suficiente, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh, se me está ocurriendo Oh, oh, Me han visto. Me voy. Me espero, me, me han visto, me han visto, me han visto. Me han visto. Ay, Dios mío. Ay, chachais. Ay, que me vieron robando. Vale, me voy a esta isla. Sí, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Por lo menos tengo comida. Eh, lo que no tengo. Es lana Porque, claro Como dormimos No sé por qué aguantar eh, Se está haciendo de día, de noche Vale, es mediodía Es mediodía mm, Es que no sé para dónde tirar, la verdad Las cosas como son No te voy a engañar No te voy a engañar Yo de momento Me quedaría por aquí Espérate me voy a hacer las herramientas Porque es que no tengo ni una sola herramienta Así que hago así Pam, pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¿Vale? Y entonces, con este pico Ya está, perfecto Y con este pico, intento pillar piedra El sol Vale, vale, el sol todavía está Está ahí Recuerdo que está en modo fácil Así que en teoría Se nos tendría que hacer Sencillo Ahora que se nos complique Es otra cosa mariposa Vale mm, Estoy en una especie de desierto Que ay Dios mío Y el desierto sigue Vale, vale, vale, vale eh, eh, eh, eh, Me gusta esta zona Vale Vale Y si nos quedamos aquí De forma temporal En plan Vale Yo me voy a quedar aquí ¿Vale? Me voy a quedar aquí Porque No me la quiero jugar Más tiempo Así que Dejo ahí la mesa de crafteo Y lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Voy a hacer una bajada Eh Claro la cosa está en que... Mmm, espérate. Ahí está. Uf. Uf, my cat. This is complication the situation. ¿Entiendes? Uf, uf, uf, uf. Ay, Dios mío. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Eh, solo me queda hacer esto. Me queda hacer... Esto, y esto, esto, esto, vale, vamos a ello, a ver, voy a pillar piedra, toda la que necesite, voy a pillar unas cuan, unos cuantos stacks, el problema va a ser cuando tenga que subir a la superficie, pero bueno, yo creo que con un stack tengo más que suficiente, eh. Lo que pasa es que claro, con el pico de madera Poco podemos hacer Uf, Es que encima Es que encima hay mobs por ahí Yo subiría Vale Yo subiría, haría así Pam, pam Eh, pam Aquí da Tengamos todo bajo control Que no pasa nada ya está, ya está, ya está, ya está La mesa de crafteo Me voy a quedar aquí, eh Como dato, me voy a quedar aquí Me voy a hacer esto Me voy a hacer Por favor La espada Esto es primordial eh, Me voy a hacer El hacha Y me voy a hacer La Vale entonces mmm, ¿Me he quedado sin madera? Sí, me he quedado sin madera Pero Como tengo aquí Estos bloques Vale, ya sé lo que hace Espérate Espera, espera ¿Ya ¿Qué va a hacer? Shh. Espera, yo controlo Controlo, controlo Controlo, controlo Entonces, como he puesto aquí Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Entonces aprovecho esta madera Para hacer Palos Vale, ya está Controlado Entonces, espérate Aquí eh, La subida sería Pam, eh, pam, pam, pam Vale, y aquí Iría... Otro bloque... Vale, ahí tengo carbón... Carbón, carbón, carbón, carbón... Carbón, carbón... Necesito carbón... Necesito carboncito. Vale, perfecto... Ya tengo... Ya tengo la subida... Vale, vale ya tengo la subida... Uff... Voy a... Voy a pillar el carbón, por favor... Necesito el carbón de forma urgente... Porque... No tengo antorchas. Y hay que iluminar un poco el territorio. Carbón, carbón. ¡Ay, qué bien! ¡Carboncito! Ven a mí. ¡Para, ¡parapam! Ya se está haciendo de noche. Así que, ojo, cuidado. ¡Ojo, piojo! Que vienen los peligros. Ahora, eh, ¿qué haría yo? Pues, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Aguantarnos. Aguantarnos con lo que tenemos. A ver, voy a pillar piedra. Necesito roca para hacerme una casa humilde. No sé de cuántos bloques va a ser, pero, pero va a ser pequeñita. ¿eh? Vamos a empezar por hacer una casa mini. Uf. Ojo, cuidado con los creepers que hay por ahí. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Cuidado, cuidado. Ojo al dato. Ojo al dato. Vale. Ya está. Perfecto. Entonces. Me voy a hacer una mini casa. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam. pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam. Por favor. Pam, pam, pam, pam. Vale, perfecto. Me sirve. Me sirve. Por lo menos... Por lo menos esto ya salvo. ¿Vale? Entonces. Dirás que cutrez. Ya. Pero por lo menos. Estamos salvados. Por lo menos estamos a salvo. Vale. Eh, puerta. Claro, no tengo. No puedo hacer una puerta en condiciones. Hmm. Yo es que iría a minar, eh. Porque. Pff, pff, pff, pff. Vale, espérate. Espérate. Eh, vale, voy a hacer una bajada. En plan, si está aquí la cueva. Vale, yo me entiendo, ¿eh? Yo, yo, yo me entiendo. O sea, si yo. Espérate. Así. No, espérate. Así. Vale, espérate. espérate. Espera, espera, espera, ojo, cuidado Ojo piojo. Ahí está Ahora, entonces Así Así Uf Uf No Vale, vale, vale, tranquilidad Bueno, espérate Espérate que se le está liando un poco, eh Se me está liando un poquito Un poco, bastante Vale, ya está Es que no quiero tampoco, es que... Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a ir hasta la cueva ¿Vale? Porque como aquí hay una cueva Puedo hacer esta bajada Hasta llegar hasta ahí a lo mejor es ir de forma más lenta, pero de forma más segura. Pues sí, que lo claro, ¿eh? Yo creo que a esta altura voy bien, ¿no? Es que claro, yo quiero hierro. ¡No tengo hierro! Vale. ¿Ves? Entonces, digamos que ya estoy en la cueva. Vale, por lo tanto... Espérate. Hay que bajar con cuidado, ¿eh? También te digo, una cosa no quita la otra. Eh, vale, antorcha. Vale. Vale. Pam. Pam, pam. Antorcha. No tengo antorcha, me he quedado sin antorcha. Pero bueno. Ahí está. Ahí está.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 Mm. Vale eh. Voy a pillar madera ¿Dónde? Pues... A ver, podría deshacerme del golem Eso sí que es verdad Podría deshacerme del golem eh, Y así tengo hierro Pero si te estoy defendiendo... ¡Si te estaba defendiendo, golem! ¡No lo ves! Toma, carne Te doy carne ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estaba defendiendo al golem ¡Me viene a pegar! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A ver Necesito Mesa de crafteo ¿Por qué no tengo comida, señor? ¿Me puede ayudar usted A algo no, ¿verdad? No me puedo ayudar en nada. Aquí nadie me puede ayudar, ¿o qué? Aquí nadie me puede ayudar. Necesito, necesito ayuda, por favor. Por favor, por favor, por favor. Trigo, trigo, trigo, trigo, trigo. Trigo, trigo, trigo, trago. Trigo, trigo, trigo, trigo, trigo, trigo. ¿Puedo tradear con los señores? ¿Sabes que caigo? No hay ni uno de estos que trade con trigo. Uh -huh. Este nada. Um, nope, vale mesa de, mesa de crafteo, mesa de crafteo, mesa de crafteo, mesa de crafteo, mesa de crafteo, mesa de crafteo, mesa de crafteo. No me digas que no hay mesa de crafteo. No me digas que, por favor, tiene que haber una mesa de crafteo en algún sitio. No, nope. vale, pues tenemos que volver ahí para. <ríe> Tengo que volver para allá a robarles a. A los señores esos A los, a los que atacan aldeas Tengo que robarles madera ¿Dónde están? Eh, creo que Creo que son los que están allí, ¿no? Sí, son los que están allí, vale Perfecto, vale Me voy a llevar esto Por lo menos que Si me puedo defender Les pego con palos Les pego a palazos a palazos Que también te digo, puedo ir a casa A casa no, a por mis cosas Que mis cosas Pero es que no sé si merece la pena ¿eh? Yo primero iría aquí A por la madera Es lo único que se me ocurre Ahora, ¿por dónde tengo que ir? Por aquí Yo iría por aquí Sin que me vean como que no pasa nada, ¿vale? ¿Qué pasa si le veo esto? No pasa nada, ¿no? Vale. No va a atacar, ¿verdad? Vale. Sea bueno, ¿eh? Sea bueno, por favor, te lo pido. Vale, están ahí, me voy. Me voy, ¿qué me han visto? Me voy, que me han visto? Me piro, vampiro Vale, vale, vale, vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí Hasta luego, Mari Carmen Que luego tenemos problemas con los vecinos Y no queremos el Vámonos, Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vale, ahí está mi casa ¿Qué es eso, no? Dime qué es eso de ahí Dime qué es eso de ahí no no es eso Voy a intentar Vale Intentar Ir a por mis cosas Recalco la palabra intentar eh, Estaba por aquí Porque era una cueva Vale Y arriba puse la mesa de crafteo Así que por favor Dime que está por aquí mi casita Mi hogar, dulce hogar eh, En serio Se me complica demasiado la situación Vale, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vale No, espérate Me voy a hacer los panes ahora Voy para allá Ay, que me muero ¡Que me muero! Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Y la vida real también ¡Oh! Vale, aquí Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Vale. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Y aquí no ha pasado nada. Vale. Bajamos. Bajamos. Vale. Mis cosas. Vale. Perfecto. Vale. Vale, vale, vale, vale, bien, bien, bien. ¡Opa! Esto aquí. Y me voy a llevar el carbón. Porque lo necesito. Ay, Dios mío. Eso me ha liado. Pero hemos podido volver. Y eso es lo importante. Entonces. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! pam. Me faltan torchas, ¿no? Vale. Voy a hacerlas. Ahí está. Entonces pongo una aquí. ¿Vale? Y por aquí, que hay hierro. Necesito. Necesito que venga la araña esa, eh. Necesito que venga la araña. ¡Ah! Vale. Ya está. Suficiente. Suficiente. A ver. Eh. No, no, no, no, no me la quiero jugar No me la quiero jugar Aunque no... Es que no me acuerdo si podía picar el hierro con el pico de madera No me acuerdo de eso ¿Se puede o no se puede? Es el kit de la cuestión Dios, la de hierro que hay aquí Hay mucho hierro, ¿eh? Vale, quiero la araña esa Araña Vale y dirás, ¿para qué quiero tantas arañas? Por el hilo. Porque si tengo hilo, puedo hacerme la capa. A ver. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam. Eh, vale, tengo uno. <risa> Con uno no hago mucho, pero algo salvo. Vale. Vale. Vale ya estoy cubierta por lo menos de de cositas hierro hierro hierro oh my god oh my god creeper ven aquí bonito bonito bonito bonito ay qué bonito mi chiquitillo vale Los caracoles perfecto. perfecto perfecto perfecto perfecto perfecto perfecto perfecto perfecto perfecto no lo siguiente perfectísimo vale entonces ahora no he mirado al Ender no le he mirado no le he mirado no le he mirado no le he mirado no le he mirado tranquilidad que no cunda el pana que no cunda el pana bueno bueno bueno bueno bueno Vale, tengo un montón de hierro Voy a pillar más, ¿eh? Vale, había más hierro por aquí, ¿eh? Había más hierro ¿Dónde estaba? No me acuerdo Pero había hierro por aquí Había hierro, había hierro, había hierro Y además había dicho ¡Wow! Me va a llegar para... El... Aquí está Aquí está, aquí está me va a llegar incluso para la armadura, ¿eh? Espectacular. Eso es demasiado épico. Vale. Perfecto. Vale. Más hierro, más hierro. Necesito. Necesito más hierro. Pull Iron, necesito. Pero me da que. No hay más, ¿no? Vale, mira, aquí tenemos carbón. Perfecto. Bueno, pero, por oye, por lo menos, ya me he salvado, ya tenemos 15 de iron, tenemos para la armadura, tenemos para el cubo de agua, tenemos para, para cositas importantes, menos mal, menos mal, menos mal, y tenemos también bastante carbón, por el tema de las antorchas, y por el tema de los hornos, ¿vale?, por el tema de quemar los minerales y esas cositas. Así que vamos avanzando, vamos avanzando. Tengo cinco niveles. A ver lo que aguantamos. <risa> A ver lo que aguantamos. A ver. ¿Vale? ¿Antorcha? Más airón. Necesito. Necesito más airón, ¿eh? Eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oh. Por aquí no Por aquí no uh. Ahí está Vale, aquí no hay nada Vale, ya se está haciendo de noche eh. Lo que voy a hacer Va a ser Lo siguiente Voy a subir Vale Me voy para casa eh, y aquí no ha pasado nada Ahora, ¿por dónde subo? Buena pregunta Muy buena pregunta Espérate. A ver Vamos a intentar con un pánico Sí, caña de azúcar Voy a utilizar caña de azúcar para subir Muy típico Vale Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Tapa Tapa Tapa Vale ¿Vale? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uh, espectacular Épico ¿Ahora qué? ¿Ah? ¿Ahora qué tienes que decir al respecto? ¿Vale? Sube Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube Sube, no te pares Sube, no te pares por aquí, por aquí, por aquí Por aquí está mi casa, que es particular Que llueve cuando se moja, como las demás uh, Vale, perfecto Entonces, tenemos Horno, que lo voy a colocar aquí Para poder empezar a quemar el hierro Eh, también tengo madera suficiente para poderme hacer un cofre. Así que, ¿dónde está? Cofre, ¿vale? Por lo tanto, este cofre lo voy a colocar aquí. ¿Vale? Por lo tanto, esto... <ríe> He visto un poco por lo que hay fuera Tengo un poco de miedo Cierro, cierro Guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo Perfecto Me llevo la mitad de la comida pues Luego si morimos Perdemos un montón de cosas si no queremos eh, Esto Voy a hacer esto Porque voy a hacer antorchas Todas las que se pueda Me voy a llevar Madera, pam Pam, pam, porque voy a hacer un escudo Vale, escudo Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam Por lo tanto sería pam, pam, ¿vale? Ya me siento un poco más protegida Vale, bien, voy bien Entonces, ahora, ¿qué es lo que haría yo? Pues podríamos salir a luchar, ¿eh? Venga, va, salimos Vamos a salir un poco Porque Además es que necesito Necesito hilo Así que Tengo que salir por narices, ¿sabes? Uf. Vale ¿Cuánto hilo tengo? Déjame hacer recuento Vale Tres Bueno, me llegaba mucho, pero bueno A ver Mmm... Espérate, guarda, guarda esto, guarda esto, y una, dos, y tres, vamos, vale, vale, vale, uh. vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira! ¡Uf! Uh, me he liberado. Vale. Entonces. A ver. Ahí está. Vamos a hacer esto, esto, esto... Eh, necesito hacer la pechera Importante Muy importante la pechera Vale, una Dos vale. Creo que se va a acercar, ¿no? Vale, se acerca ¡Uf! ¡Tapa, tapa, tapa, tapa! ¡Tapa! Vale. <risa> Dios mío! Vale. Necesito más hilo, ¿eh? Necesito más hilo. Necesito más hilo. Y más iron, ¿eh? Más hilo y más iron. Mm. Vamos. Necesito ir a por arañas, eh. Vale. Necesito ir a por arañas y no las encuentro por ningún lado. Tenemos un problema. Uf. Sal aquí, sal aquí, pero sal de aquí. Antorcheo. Antorcheo, antorcheo, antorcheo. Antorcheo. Vale. Necesito ir a por arañas Es lo único que necesito Ir a por arañas No me ha soltado hilo, eh No me ha soltado hilo No nope. Vale Vamos bien, eh Vamos bien Así que Vale. Vale. uff vale, vale, vale, ya se está haciendo de noche. O sea, de día, perdón. Ya se está haciendo de día. Ya se está haciendo de día. Tranquilidad. Yo la de zombies que hay. Vale. A ver, que me va a venir bien, ¿sabes? Por el tema de la experiencia y tal Pero vamos que... Flipas en colores Lo que más necesito son arañas Y no hay Casi No hay apenas Vamos Media hora, hombre Vale Necesito arañas por favor necesitamos araña necesito hilo a ver en cualquier caso puedo ir a la a la aldea y robo y robo una cama ¿sabes? No es lo único que se me ocurre pero por ahora nos tenemos que aguantar y esto es lo que hay así que entramos en casita y aquí no ha pasado nada guardo esto y esto eh para abajo. Me voy para abajo. A ver. Entonces. Uno, dos. Va, No. Ah, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Necesito... Me, lleva. me llegará, me llegará. Vamos para abajo otra vez ¡Ay, Dios mío! No sé cuánto está durando el capítulo A ver Espérate, que no me ha dado tiempo a verlo ¡33 minutos! Vale Me sirve Voy a hacerlo un poquito más largo El vídeo, ¿vale? Un poquito más Vale Vale Tú dispara. Dispara, dispara. Dispara. ¿Vale? Vale. Perfecto. ¿Qué haces ahí, creepe? Ay, Dios mío. No acercan. ¡No se acercan! Porque me tienen miedo. Normal. Me podía haber hecho un arco, eh. La verdad. Las cosas como son. Me podía haber hecho un arco. Y poder disparar desde aquí. ¿Sabes? Pero claro, tampoco es tan fácil. Como no vaya para allá. Haga un puente. Para que puedan ir. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Pasa, puerco, pasa. Pasa, si sí, te he puesto un puente. No. ¿Pero qué haces? Uh, uh, uh. Me he salvado. ¿Vale? Me voy Uff Parkour Parkour, parkour Parkour Hay que hacer que vengan Ay Dios mío Ay Dios mío Espera que me recupere Y bajo, eh No sé que me he dejado Ha pasado, eh, al final Hala. A tomar el tercero Vale Ahí está Perfecto Está bien el arco que El arco no, el puente sí. que he hecho Pasa, pasa Si al final vas a tener que pasar Vale, espérate Pongo aquí Me cubro Vale Pam, pam, pam Menos mal que me he hecho el escudo. Plota. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, me voy de aquí. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, no me la quiero jugar, no me la quiero jugar, nos robamos de aquí, nos vamos de aquí, vale, perfecto, pam, pam, pam, pam, bien, entonces, ya tengo el arco, vale, ventaja, ya tengo arco, así que ya puedo dispararles, sobre todo, a los creepers, que son los más tocapelotillas, Perfecto Pam, pam, pam, pam ¿Vale? ¿Vale? Uf Vale, vale, vale Estoy subiendo, eh No, el niño No, me la voy Me voy, me voy, me voy, me voy ¿Eh? ¿vale? ¿vale? me vale. llevo estos bloques que para salvarme a veces me va muy bien vale, ¿cuánto hilo tengo? dos no tengo mucho, pero me sirve vale, perfecto es que quiero llegar hasta allí y no puedo no he a la Ender, ¿eh? Que conste que no le he mirado. Que conste que no le he mirado. Vale. Vale. Vale. ¡Eh, amigo mío! Hierro, hierro, hierro, hierro, hierro. Hierro, necesito hierro para la armadura. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está No he mirado al Ender, eh No le he mirado, no le he mirado, no le he mirado No le he mirado, no le he mirado No le he mirado Vale, tengo Voy a disparar, voy a mirar para abajo Porque si no el Ender me come ¿Sabes? Y no queremos Había una bruja y salió, ¿eh? menos mal Vale Vale, lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? Lo estamos haciendo muy bien. Vale. No miro, no miro, no miro para arriba. No miro para arriba porque... No quiero mirar al Render. Vale. Aquí. Vale, ya tengo hierro. Vale. Yo creo que para la armadura... Tengo... Yo creo que me llega Para la armadura Así que Vamos para arriba Vale, por lo menos me he podido hacer una bajada Más o menos en condiciones Pam, pam Pam Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos, vamos Que podemos Vamos que podemos Vale, mi casita, por favor Hogar, dulce hogar aquí perfecto vale. esto aquí esto esto esto esto esto esto esto esto esto, esto y esto eh, otro de lana necesito otra araña ¿eh? otra no bueno otra de lana Vale entonces eh, ta, ta, ta, ta, ta. Mm. Vale. Me llega para el pantalón Vale, me llega para el pantalón Y posiblemente la espada de Iron Así que perfecto Por lo menos me quedo tranquila que ya estoy cubierta Que tengo la armadura completa Voy a volver a bajar ¿Vale? Porque, porque tenemos que, que intentar sobrevivir pam pam pam perfecto perfecto pam. entonces voy a hacer una bajada en condiciones y no esta porquería que tenemos ¿sabes? pam pam entonces por favor pam pam pam ¡Pam! ¡Pam! Eh... Aquí Ya está Por aquí podemos Vale, no está Lender, menos mal Vale, vale, hay arañas Hay arañas, me sirve ¡Me sirve! ¡Me sirve! Perfecto Ahora sí que tengo para la cama, eh Perfecto Por fin me puedo hacer la cama ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tirando las flechas para arriba No quiero saberlo No quiero saberlo Y tampoco voy a mirar para arriba por si acaso ¿Sabes? No voy a ser que sea un ender Y nos coma con patatas Así que o Si sea, el carbón lo voy pillando que lo necesitamos. Eh... Aquí. Bueno, bueno, bueno. Por lo menos tengo 13 niveles. ¡Uh! Perfecto. No, no, hay agua. Hay agua. ¡Pérate! No pasa nada. Vale. Vale. ¡Pam, pam! ¡Antorcha! Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Bueno... Que... Vale, ya sé por qué estaba disparando el señor esqueleto. Ya sabemos por qué estaba apuntando hacia arriba. Vale, me voy para casa. No creo que por aquí quepan los bichos. No creo que entren en mi casa. Sería allanamiento de morada. Yo por si acaso... Tampoco. Por si acaso, vale... No me fío. Entonces, y ahora sí que sí. Por fin, llegó el momento que todos estábamos esperando. Eh. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Vale. Ya tengo la cama. Eh, claro La situación es la siguiente Voy a dormir Aquí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Voy a dormir aquí Interpere de... Uy, oh, no, espérate tengo que ponerla así, la cama ¿Sabes? Entonces Dime que se puede Puedo dormir aquí, ¿no? Por favor Se puede, se puede Se puede Vale, ya tengo punto de spawn Perfecto Perfecto A ver, la casa todavía no me la voy a hacer, ¿eh? En condiciones, aún la casa no me la voy a hacer A ver Pantalón. Botas. Pam. Pam. Armadura. Hecha. Perfecto. Qué buena soy, por favor. Eh... Necesito hacer otro pico. Así que voy para abajo. Me voy a pillar. Me voy a pillar más piedra. Porque es que lo no tengo casi. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Habría que hacer una bajada mejor, ¿eh? no es por nada, pero El momento es lo que hay. Lo tenemos que aguantar. ¿Vale? Perfecto. Vale, zona despejada. Espérate, déjame que alumbre aquí arriba. Ahí está. Ahí sí Ahí sí Bueno, los que faltaban Los de la fiesta Únanse a la party Vale Voy a acercarme a ellos Poco a poco Vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto No voy a bajar porque no me la quiero jugar eh... Vale, por aquí hay otra Otra zona de cueva, eh Buah Pero es que esto Esto es demasiado Demasiado inmenso, ¿sabes? Demasiado grande A ver, espérate ¿Cómo hacemos la bajada? Vale, lo voy a hacer aquí. Desde aquí. Para abajo. ¿Vale? A ver si. Perfecto, es una pico. No pasa nada. Podemos volver para casa. Y hacer otro. Será por pico? Me voy a hacer. Sí, otro pico. Otro amigo. Y me tengo que hacer más antorchas. Vale, no sé hasta qué capa. Bajar la verdad de las cosas. Como son. No? Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Antorchas. Vale. Tengo 13. Esto. Esto. Esto. Esto. Esto. Y Esto. No tengo madera. Y eso es lo chungo. No tengo maderita. Y necesitamos... Bastante. Bastante, bastante. Es que no hay nada. No tengo nada de madera. Tengo muy poco. A ver. cómo Vamos. Vale. 49... Minutazos. Oye, pues tan mal ¿eh? el capítulo Espérate Déjame que vaya hasta esta zona ¿Vale? A ver si no morimos en el intento Y entonces ya podremos dejar el capítulo por aquí ¿Vale? Pero primero déjame que me sitúe Pam, pam, pam Pam Vale, Que quiero colocar Por favor Por favor está. Quiero poner esto El puente este más ancho Vale, no hay más hierro, ¿no? Antes de.. Antes de irnos. Vale, tenemos. Tenemos creeper. Eso sí. ¡Jejeje! <risa> ¡Ja, que mate! Creeper! Con mi escudo soy invencible. Y no me suelta. No me suelta y lo la puerquita esta. Pero bueno, a ver. Espérate. Antorcha ahí. Yo es que con que ponga las antorchas en lo alto... Yo ya me conformo, ¿sabes? Porque ya está iluminada las zonas altas. Entonces, si yo ilumino ahí... Vale, aquí hay cobre... Vale... Aquí que hay nada... Vale, por lo menos estas esta zona sabemos que ya... Está despejada de mobs... ¿Vale? Y que no va a haber ninguno más. Ahora... El siguiente capítulo sería... Bajar, ¿vale? Y eh, seguir explorando la cueva esta. Y hacerse una casa en condiciones. Lo que pasa es que necesitamos madera. Entonces déjame mirar si por aquí hay madera o algo. No tiene pinta... No tiene pinta de que haya madera, ¿eh? No tiene pinta. Claro, más que nada la necesito por los palos, ¿eh? No por otra cosa. No por otra cosa. Lo necesito por el tema de las herramientas. Mira, otra araña. Porque así me puedo hacer. ¡Empale! ¡Araña! ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Se fue. Y se marchó. Vale Y eso que he dicho Ya veremos esta parte de abajo Y he bajado al final A ver eh... oh Espérate espera, espera, espera, espera espera Era, pero tú no te ibas ¿No ibas a cortar el capítulo? Sí, lo sé Lo sé, lo sé Lo sé Pero Es el instinto de De supervivencia Que me hace que siga picando Siga minando. Siga picando. Bueno, que hay más hierro. Que ya lo tenemos. Vale, vale, vale, vale, vale. Tengo hierro, tengo hierro. Tengo hierro. Tengo más hierro. Con este hierro me puedo hacer... La armadura. Bueno, ya la tengo. Ya tengo la armadura, pero... Me puedo hacer... No, no he mirado al endere No lo he mirado. Que conste. Que conste que no lo he mirado no es por nada, pero a los bobos y a los tontos me estoy ganando una de experiencia que flipas eso, eso, suban de uno en uno suban de uno en uno, pasen y vean vale, no le he mirado, eh por ahora no me quiero enfrentar a los senders Vale, no, me voy Me voy, me voy Me voy Vale, ya sabemos que por aquí hay más hierro Pero mucho hierro Así que vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Nos piramos, vampiro Ahí está Por favor Vale, perfecto. Pam. Pam. Vale. Ahí está. Pero. Ahí está. Espérate. Come, come, come, come. Come, aunque sea carne podrida. No, espérate. Come aunque sea esto. Porque.. Ay tío. Con, pon, pon la antorcha. Ahí está. Vale. Pues yo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así le das un like, suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios qué te ha parecido el segundo capítulo de Me Paso el Minecraft en modo fácil. Bueno, bueno, bueno, espérate, ha sido un capítulo un poco bastante intenso, podría volver para arriba, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, ya tengo para el pico la espada de hierro, ¿vale? Para el pico y la espada ya tengo. Así que perfecto. Perfectísimo. Así que nada, nos vemos en la próxima.